Es decir, soy la voz que clama en el desierto. Pero no sé si recuerdan ese pasaje de la Biblia. Al... Y el eslogan que acuñó Juan Bosch <coughs> también, vergüenza contra dinero. Exacto, también. Al momento en que soltó a votar por candidato, me refiero a Nicanor Peña, que tengan propuestas, dos cosas, no vendan su voto, pero voten por lo mejor, por lo que propongan cosas que se puedan hacer, que no sean... cosas que... Dime, fútbol. Y que sean honestos. Sí, sí, que sean honestos, pero que planteen cosas que se puedan hacer. Mm. Porque nosotros hemos visto candidatos aquí que dicen, bueno, yo voy a hacer de San Francisco de Macorís una tacita de oro. Eso no es posible. Tú no es Uno posible. tiene tiempo para enfrentar todos los problemas que tiene San Francisco de Macorís. Solo mejorando el río Jaya y la quebrada grande, se te pasan cinco años, seis. Sí. Bueno, esta es la situación, señores. Yo creo que nosotros tenemos que agrajar, agarrar el toro por los cuernos. En el sentido siguiente, yo desde que tengo uso de razón, escucho, eh, bueno, quizás no tanto, ¿verdad? pero hace mucho tiempo, vamos a ponerlo así, que vengo escuchando el asunto de la venta de, bot, de, de cédula, la compra de cédula, hace muchos años que se viene en eso. Todavía no ha habido una decisión clara, definitiva, viril, para enfrentar un delito que está en la ley y que comporta dos años de prisión tanto para el vendedor como para el comprador, porque uno y otro, uno es cómplice del otro. Claro. Entonces, por favor, yo pienso que debemos agarrar el toro por los cuernos. Y que la autoridad, que la autoridad, que debe ser más ética que los demás, porque está en una posición de, de ejemplarizar la sociedad, abandone la práctica si la está haciendo, si la ha hecho. Que no dudo que, lo haya, que, que haya pasado. Y la oposición por igual pero que la autoridad que tiene que ver con la persecución haga su trabajo. Haga su trabajo. Vamos a dar el ejemplo. Vamos a dar el ejemplo que el dominicano aprende, pero aprende a fuerza de golpes, como aprende la gran mayoría de los seres humanos. Por eso, cuando uno se monta en un avión y coge tres horas y media de vuelo de aquí a New York, cambia totalmente tu panorama mental y comienza a respetar la ley, no echa basura, no hace ruido, no sale a la calle con una cervecita en la mano, nada de eso porque allá te ponen multas de 200 y 250 dólares que no es paje coco. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, que las cosas, que haya consecuencias, si seguimos viviendo en una sociedad sin consecuencia para nada, nosotros lo que le vamos a dejar a, nuestra a nuestros hijos es un cascarón vacío. Y mira lo que pasa, cuando las autoridades no actúan, entonces el ciudadano actúa. Y ahí está uno de los graves Brumba problemas. rumba abierta para, para cocotuses y tambores, Uno de los grandes Imagina. problemas y peligros. ¿Por qué? Porque se puede convertir, ese momento que debe ser un momento de fiesta de la democracia, se puede convertir entonces en un momento de caos y de dolor. Y es lo que no se quiere, no queremos. Por lo tanto, las autoridades que tienen que ver con este asunto deben de educar bien a su policía electoral, también los partidos educar bien a su personal para evitar mayores consecuencias, porque si viene en el proceso el abuso, porque eso es un abuso de la pobreza, eso es, un, eso es como un soborno a la misma pobreza, a la misma ética, a, la misma, a los mismos valores, Va a haber reacción, toda acción trae reacción, nadie se va a quedar tranquilo. Y la familia dominicana debe de convivir en paz, acostumbrarse que estos son escenarios cíclicos y que la vida continúa. Yo tengo mis amistades en todos los partidos, la vida continúa después de... Por lo tanto, la responsabilidad principal cae sobre ese organismo, pero entre todos tenemos que ayudar a que se haga una verdadera eh, gestión democrática ese día. Mira, eh, es importantísima el rol o el papel de la iglesia y en momentos como este necesitamos la unión de todos los entes sociales, de todas las organizaciones sociales que puedan llevar un mensaje de esperanza de que deben de, que debe de hacerse de la manera correcta estos procesos electorales que tanta preocupación ha causado desde meses atrás... Y no vamos a entrar en el debate del tema de las primarias, lo que sí se escenificó en nuestro país. De, de las primarias ah. eh, a raíz de ese proceso interno de los partidos el manejo que ha tenido la junta unas elecciones especiales es la primera vez que se hacen de manera dividida, eh, un sistema automatizado es la primera vez que se aplica en nuestro país y esa cultura de ilegalidad que vive en nosotros, que vive en este país de buscar hacer eh, lo que sea para lograr el objetivo y los partidos políticos no se apartan de esto y son qué pena son los primeros responsables o son los únicos responsables de la compra de votos porque como decía eh, hace unos días no es el colmadero no es el señor de colmado que te va a comprar un voto para que, que tú votes por fulano es el político es el candidato presidencial me, mediante sus diferentes niveles los encargados de base los encargados de zona como usted quiera llamarle, pero son ellos quienes mandan o esa estructura de los partidos es que hacen que se compren que se, o que se vendan los votos, no es más nadie. Entonces en ellos es que radica el problema, Dios mío, tú decirle a la gente... O tú pensar que la gente que te va a dirigir, los candidatos eh, a las congresuales, a las alcaldías, tú saber que quienes te van a dirigir son los que mandan a hacer estas diabluras, estas ilegalidades que va en contra. Y como de alguna, dice, de alguna forma dice Fulvio, o sea, es un descaro, es abochornante, es burlarse de la necesidad y de la pobreza de la gente, sacando de lado el tema de la conciencia. Quien está necesitado, quien, quien no tiene formación, quien no tiene educación propia, de un sistema, de alguna forma fallido, es el que te compra el voto, no es nadie más. Entonces, ante ellos, ante ellos, nosotros debemos de fijar posiciones como esa que está asumiendo la iglesia. Que debemos de recordar que para la semana santa pasada también asumieron un mensaje eh, fuerte en lo que tiene que ver con el tema de la corrupción en nuestro país y otros de importancia. Y asimismo toda la gente debe de involucrarse, debe de involucrarse y decirle a la sociedad, mira, nosotros estamos aquí, estamos pendientes y estamos vigilantes con todo lo que pueda pasar con el proceso electoral venidero. Bien, el discurso de la iglesia católica, para generalizarlo uh -huh. eh, tendríamos que verlo entonces hacia dónde va dirigido a la compra de cédula, a la compra de votos y presentación de propuestas sí. candidatos bueno, ¿Tú sabes, pues, exacto, pero, bueno una no cosa cédula, es no comprar la cédula para retener el voto y otra cosa es tú comprar el voto, o sea, tú motivar pagarle a una gente para que vote no. en función del partido o del candidato que tú quieras que vote que básicamente, ahora yo bien que es básicamente lo mismo, es básicamente y ellos lo mismo. andan por, donde, por ese camino Ajá. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, que creo eh, que, para, que no hay diferencia. Pero a la Iglesia Católica se le olvida que donde tiene que enfocar su discurso es precisamente lo que decía Carolina, y es en la corrupción. ¿Tú sabes por qué a la gente, a la mayoría, bueno, no, no la mayoría, sino un, a un gran porcentaje de los votantes hay que pagarle para que voten? Porque la gente no confía, porque la gente cuando, cuando ve a un político... Que va, que aspira a un cargo, a un cargo cualquiera, dice, este como quiera va a robar. Hay una cultura de eso. eso. Sí, este como quiera va a robar, este va a, a, a, a buscar solo de él ahí. Entonces a mí hay que, a mí hay que pagarme para votar. Entonces, yo ¿qué, yo creo que la iglesia católica, y no solamente la iglesia, sino eh, eh, eh, todos todo los sectores de la República Dominicana, lo que deben es unirse precisamente para exigirle a esos eh, candidatos que una vez que ya son funcionarios. Uh -huh. Eh, que son ya, ya electos y están en sus cargos, cumplan con la ley y dejen de robarle a este país. Créanme, créanme, y yo les invito a que vayan a los colegios electorales, que, a, que aunque quizás no se dé la compra ahí, eh, que yo no creo que sea tanto de cédula, sino la del voto, la, la de darle dinero a la gente, porque es la gente ya que lo exige. La gente va al lugar y dice, bueno, yo voy a votar, pero a mí hay que darme los míos. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no confía en los candidatos. La gente piensa, la gente sabe. ha dejado sabe, de confiar en el político. ¿Eh? Ha, ha, ha dejado, dejado de confiar en, confiar en el político. Y ejemplo, eso es lo que tenemos que romper ahí, para que se acabe la compradera de votos. La, la compradera ese de... ejemplo que no han dado. No, no, no el ¿Eh? del y ahí estoy en desacuerdo con Fulvio. No, pero es que no es el ejemplo. Olvídate del pelo. Y ahí estoy en desacuerdo con Fulvio porque tú hablabas de que era la pobreza. No, yo, no, yo creo que no es parte. No tiene nada que ver No es por no, pobre. No. No eso no es parte. Eso es eh, parte, mira. porque ningún rico o clase media... Ven, ven, ven van y le ofrecen 500 pesos. No, no, pero se por ejemplo, puede ser o sea, un pero los ricos no son la mayoría. Tú sabes elemento. que los ricos eh, eh, eh, ni la clase media aquí no, no, es mayoría. Pero, no, pero, tiene pero lo que él dice. que focalizar. Vayan a comprar. Por qué, por qué, por qué en el colegio la alta gracia de aquí de San Francisco de Macorís no se da esos episodios. La se dan en todas partes. No, no, no, se dan no. en todas partes. Ve, lo único que. Ve para que vea eh, lo que pasa. Lo único que quizás eh, no se da en el mismo centro. pero aquí sabemos que se ponen por ejemplo oficinas satelitales al colegio electoral. Donde quizás no, no, no te va a, a mí comprar el Lo que el se da en Vintervalle Valle y lo que se da en el Policarpio Mora allá arriba eh, se, y, y en los chiripas abajo se dan en el No, Colegio Naturalmente de Alta que no es igual, pero se donde, pero, mal, pero pero donde granada, quiera. Es, eh, es más visible allá, <risas> es más visible. Pero Ay. en todos los colegios electorales hay su manejo de dinero. Cuando hay dinero de corrupción, del dinero que le quitan al pueblo, ahí es muy fácil entonces dilapidarlo y tirarlo pero, pero y ha votarlo, sido, es que ha sido es que eso ha sido, eso ha sido parte de, de, de, eso, de la cultura dominicana no es algo exclusivo justifica. del PLD eso lo hizo no también el reformista, lo hizo eso el PRD no, no y claro. lo va a hacer no cualquier partido que venga que ya es, de, ya, eso eso. No ya no es parte de, incluso de la cultura y con eso hay que romper con la corrupción ustedes se dan cuenta que ustedes han puesto de manifiesto un aspecto interesante aquí y en los barrios pobres periféricos de clase media o media baja se da más que en, en lugares de clase alta, sí, claro. quizás no tenga que ver con el tema económico, sino con el tema de formación. Exacto. Porque uno entiende que una persona, hijo de alguien que tenga posición económica, accesa a la educación pagada, pero tiene una formación. En cambio, los que no, los que solamente pueden acudir a la escuela pública, indudablemente que no obtienen ese nivel de formación. Y eso tiene mucho que ver con el sistema educativo nuestro, con la inversión nuestra en educación y con que hemos perdido muchos ese, valores ese, y principios producto, producto de lo que ha acontecido en este país. Pero es una sí. forma como del como del el elector empatársela ahí con el, con sí, el político lo que, ¿Sabes lo que le ha, Porque, por ejemplo, incluso hay estudiante es que universitario dices? que tú lo ves, ¿sabes lo que hacen? Forman grupos y te dicen, bueno, o si sea, nosotros, no, nosotros no votamos ninguno. Exacto. Y así es, que, así es que se da eso Vayan a los colegios electorales para que vean la realidad De lo que está pasando Muy en la República Dominicana bueno, pues Y eso es porque han perdido la confianza en los políticos Los que sí hay que concluir este tema diciéndoles señores Ya está bueno de que solo se denuncie La compra de voto E sí. intención del voto Es obligatorio, es necesario Es prioridad para este país Que cuando eso ocurra Se proceda, se persiga a aquellos que lo hacen Porque es un delito Y que el ciudadano lo denuncie también Okay